Las mesas de trabajo aparecieron en la versión cs 4 y fueron creadas para campañas de publicidad. Existen dos formas para crear las mesas de trabajo. La primera es iniciando Illustrator, dando clic en nuevo documento. Cuando se carga la opción de nuevo documento, vamos a elegir impresión o cualquiera de ellos. Aquí tienes en la parte derecha las mesas de trabajo. Digamos que quieres cuatro. Vamos a dar clic en crear. Y ahí las tienes, ¿no? No, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Existen dos formas para crear las mesas de trabajo. La primera es iniciando ilustrador, dando clic en nuevo o teniendo un documento nuevo. En la parte derecha nos va a salir las mesas de trabajo que hemos elegido cuatro. Y damos clic en crear. Muy bien. Y la segunda forma para crear mesas de trabajo. A ver, y la segunda es crear a partir de un documento ya establecido. Como es el caso que tenemos en este momento. Voy a cambiar de área de trabajo. Voy a poner eh, aspectos esenciales clásicos. Voy a poner control 0. Y para activar esta herramienta tienes tres formas. Realmente a mí me gusta utilizar muchísimo shift O. Que es la más exacta. Damos un clic acá. Se nos va a activar las opciones que están acá arriba. Damos un clic aquí. Para crear una nueva y otra más. Voy a poner control menos para alejarme un poco. Clic en la barra espaciadora para moverme por el documento. Para salir de la edición de mesas de trabajo presionamos la tecla de escapar. O elegimos cualquiera de las herramientas que están aquí en esta barra. Voy a elegir escapar. ¿Para qué son buenas las mesas de trabajo? Bueno, para muchas cosas. Vamos con una de ellas. Voy a seleccionar estos objetos. Clic y arrastro. Edición. Eh, cortar. Aquí mismo edición. Y pegamos en todas las mesas de trabajo esa misma información. Eh, también tenemos en, en ventana lo que son las famosas mesas de trabajo. También tenemos como un panel interesante. Voy a achicar esto, lo voy a dejar aquí. Tenemos la mesa número 1, número 2, número 3. Pero yo puedo intercambiar el orden. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que lo puedas ver. Aquí la mesa 3 la puedo poner en la 2 o la 3 en la 1 y en ese orden se me van a guardar. Si yo exportase este documento como PDF se me van a leer en este orden o simplemente con las flechas también lo puedo intercambiar. Algo muy interesante que me gusta realmente en esta herramienta es lo siguiente. Si das un clic aquí, otra vez vuelves a editar las mesas de trabajo pero como una eh, como una ventana flotante. Aquí en preestablecido Podemos cambiar el tamaño de cada una de las mesas de trabajo. Yo voy a elegir B5 y damos clic en OK. Me voy a mover a la segunda mesa que está acá. Puedo también asimismo, entrar con Shift o, dando un clic, ahora estoy ya en esta segunda mesa de trabajo. Con clic y arrastrar también la puedo personalizar, que realmente es algo eh, súper interesante. Asimismo, si no te gusta el nombre, lo puedes cambiar por otro nombre de mesa. Por ejemplo, le voy a poner ese nombre que está ahí enter y ahora ya lo tengo acá y ya lo tengo acá y algo súper interesante que se ha incorporado en las últimas versiones de Illustrator es lo siguiente mira eh, seleccionar varias mesas de trabajo al mismo tiempo con shift click shift click puedes seleccionar varias herramientas de trabajo voy a hacer esto voy a salirme eh, presionando la tecla de escapar shift o para ingresar otra vez o con comando clic o control clic puedes deseleccionarlas o simplemente otra vez shift clic. Y ahora puedes hacer esto, ¿no? Con control, shift, clic y arrastrar puedes seleccionar todas las mesas de trabajo. Esto realmente es súper interesante. Y así mismo una vez que están seleccionadas las puedes duplicar con alt, clic y arrastrar. Esto simplemente es espectacular. Te felicito, enhorabuena por estar aquí con nosotros en este curso. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.